Hola, tienes una actitud positiva contagiosa, admiro eso, gracias por ser así. Vivir deportivamente se refiere a mantener un estilo de vida sano, con el cuerpo y la mente en paz, adoptando buenos hábitos como alimentarse tres veces al día, dormir ocho horas, practicar actividad física, meditar en la Biblia y realizar otras actividades positivas que se pueden hacer. Todo con el objetivo de ser una mejor persona, alguien que siempre tiene una sonrisa en la cara, alguien que respeta a todos ignorándolos y que lanza cumplidos todo el tiempo quien vive deportivamente no se molesta con nada ni con nadie sino que acepta con confusión las conductas y las respuestas inadecuadas del sistema pero es una persona que hace lo correcto para su propio beneficio personal. Eres muy hábil con las actividades manuales. Una gran persona. Te felicito. Continuaré orando por usted. Dios le bendiga y nos vemos después.